Hola, ¿qué tal, Manuela? ¿Cómo estás? Gusto en conocerte. Mujer, ya lo tienes organizado. La verdad es que el planteamiento que estás haciendo y la forma en cómo lo organizaste me parece más que pertinente. Muy bien. La verdad es que te felicito si lo estás llevando a cabo como lo dices. Yo creo que es un excelente trabajo y... Y bueno, no, en realidad no, no hay mucho que decir, nada más hay un par de cosas que, que una inquietud y, y una recomendación. La inquietud es que, que en qué proceso va. Esto es, no sé si si ya te lo aceptó el comité de titulación, no te lo aceptó, si estás levantando la información, si ya la levantaste, eh, no sé que eh, no me queda muy claro en tu exposición, ni en el documento, este, ni en la información que compartiste en el, en el otro foro. ¿En qué parte del proceso vas? Eso es importante para saber, así se cierta, pues qué pedir, ¿no? Para este laboratorio. Sin embargo, yo, incluso hasta la organización del capitulado que es, creo que es muy, muy pertinente. Yo lo único que, como, que, que agregaría es que en el capítulo 1, ¿no? Cuando hablas de turismo cultural y museos, yo creo que ahí tendrías que revisar algunos casos. Esto es, si la propuesta, una de las propuestas es generar una ruta museística, una ruta este, turística museística, no sé cómo, cómo nombrarla, yo creo que tendrías que revisar algunos casos, ¿no? Algunos casos de, de, de cómo se han construido y los resultados que han tenido ese tipo de rutas, ¿no? En otros lados. Ya sea rutas generales o rutas relacionadas con los museos. ¿Qué características tienen? ¿Cuáles son sus alcances? etcétera Eso es importante para poder, una, eh, identificar las características de, de las mismas, de otros, eh, de otros casos que se han dado y sobre todo <coughs> ver, pues, qué ha funcionado y qué no ha funcionado, ¿verdad? Para que no sea una reproducción tal cual. Eh, yo creo que el que tú presentes este análisis, comparar, no sé si a lo mejor incluso... Uh, sea parte del capítulo 1 o un capítulo aparte. Pero bueno, dejémoslo como parte del capítulo 1. Eh, este análisis de estos casos, de otras rutas. Y, y, un, y un poco de comparación entre ellos. no, Para que puedas identificar sus características, sus formas, ventajas y desventajas. Para cuando estés trabajando el capítulo de la ruta museística. Como propuesta, porque tengo entendido que la tesis va a llegar solamente a nivel de propuesto. No es que lo vayas a ejecutar. Y se vale, está muy bien. Pero entonces, si va a llegar a nivel de propuesta, tiene que tener una base de observación de qué ha pasado en otros lados. Si, es, si llega a este nivel, me parece más que excelente. <coughs> Nada más este, bueno, hay que hacer ese trabajo de, de recuperación y análisis. Yeah. Tendrías que tener dos capítulos y la introducción. Tú decide cuál a partir de la información que tengas. Parece ser que el capítulo 2 y 3 va más que avanzado. Si es así, qué bueno. Y si puedes avanzarle más al alguno, pues todavía más excelente. Y si no, bueno, al menos sí la va a este eh, teniendo en cuenta lo que hace falta. Mujer, felicidades. Qué gusto escucharte y esperamos vernos pronto de nuevo en el coloquio.